Hola, soy Julián Moyano, coordino Aragón Open Data, el portal de datos abiertos del Gobierno de Aragón. Junto con la Diputación de Barcelona y la Diputación de Castellón, hemos organizado el primer Encuentro Nacional de Datos Abiertos para debatir y tratar lo que suponen estos portales para la cohesión territorial. Os animamos a asistir y a participar el 21 de noviembre en Barcelona.